Buenas, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hoy soy Pedro López Cela jefe de Imaginación en Fomento Geek. Seré su moderador en la conversación de TechConnect hoy en la innovación mundial mediante ciencia y tecnología sobre el fracaso positivo, impulsar el éxito a pesar de los tropiezos. El programa de hoy se realiza conjuntamente con la Semana Mundial del Emprendimiento. Pueden aprender más sobre otros programas esta semana yendo a www.gwusa.org. Tengan a bien presentar sus preguntas sobre cómo aprender y tener éxito mediante el fracaso en el cuadro de chat junto a la pantalla o vía Twitter en hashtag histtechconnect. En algunos minutos responderemos sus preguntas. Nuestros panelistas compartirán estrategias que aprendieron a lo largo del camino y les darán asesoría acerca de cómo tener fracasos positivos. Permítanme presentarles a nuestro panel de expertos. En primer lugar, es un placer contar con jo Ann Corcoran, una asocia gerente de Golden Seeds, una de las empresas de inversión en etapa temprana de empresas enfocada en empresas lideradas por mujeres. También Ryan Babineau, que es el coautor de fracase rápido, fracase frecuente, de qué manera perder puede ayudarle a ganar. Y por último, Leticia Gasca, directora mundial del Failure Institute, del Instituto del Fracaso, que es el primer centro de investigación del mundo que estudia los fracasos empresariales. Me gustaría empezar preguntándoles qué significa, para cada uno de nosotros, qué significa para cada uno de ustedes el fracaso positivo. Leticia. Hola, Pedro. Qué placer hablar con ustedes. Como ustedes saben, el fracaso positivo es algo difícil de explicar en español. La palabra, la frase que se usa en inglés, failure forward, es difícil de traducir. Pero hablamos de fracasar positivamente. Definitivamente hay una manera de fracasar de la manera correcta, pero uno también puede fracasar de la manera negativa. Hay distintos modos de fracasar de la manera incorrecta. Dos de las maneras más habituales probablemente sean una falta de transparencia, el no ser transparente acerca del estado real del negocio para con los inversionistas. Esta es una manera de fracasar incorrecta. Y la segunda tiene que ver con echar culpas. Una vez que ocurre el fracaso, buscamos a quién culpar. Si ese fuera su caso, o si ustedes están aquí y se sienten identificados con esto, los invito a pensar acerca de la manera en que las cosas salieron mal, escríbanlas. Pregúntense si están buscando a alguien a quien culpar o si son ustedes quienes tienen la culpa de lo ocurrido. Responder esta pregunta honestamente es una buena manera de fracasar de modo positivo. ¿Qué piensas, Ryan? Voy a darles un ejemplo. Un ejemplo del fracaso positivo es algo similar a la manera en que los comediantes profesionales se preparan. No sé si han visto los shows nacionales de Chris Rock, verán eh, la manera en que él trabaja y la y la manera en que hace las bromas. Lo que hace es tener un anotador y escribe notas todos los días sobre su rutina. Luego él va a un pequeño club de comedia. Va, se presenta ante la audiencia y pone a prueba sus ideas. Lee una de las ideas, ve de qué manera reacciona el público, toma algunas notas, pasa a la próxima idea. Estas ideas que está poniendo a prueba son ideas que no están totalmente desarrolladas. La mayoría de ellas van a ser malas y no van a tener éxito ni hacer reír a la audiencia. Pero la audiencia está contentísima porque es Chris Rock, al fin de cuentas por más que las bromas que esté haciendo sean malas. Pero luego, él va a su casa al día siguiente, pone a prueba otras ideas o las ideas que demostraron ser prometedoras la noche anterior, vuelve a seguir desarrollándolas. Tal vez haga esto 100 veces para generar el material que termina incorporando en sus giras nacionales fantásticas. Ese es un muy buen ejemplo del fracaso positivo. Esa es la manera en que yo lo defino, cuando uno de manera deliberada utiliza sus esfuerzos imperfectos y sus errores para aprender rápidamente, formular y desarrollar las ideas y ver de qué manera hacer el mejor trabajo. Gracias, Ryan. Joan, ¿qué ideas acerca del fracaso positivo tienes? Bueno, no sabía que mis ideas sobre el fracaso positivo tendrían que ver con Chris Rock, pero sí, es así. Hace muchos años, demasiados años para decirles cuántos, empecé a trabajar en esta área. Invariablemente, algo no funciona conforme a lo que uno había previsto. En realidad, la mayoría de las veces, muchas cosas no funcionan tal como habíamos previsto. Y cada una de esas cosas que difieren de nuestras expectativas son una pequeña falla un pequeño fracaso cuando tenemos poco tiempo, poco dinero. El modo en que reaccionamos ante cada una de estas pequeñas fallas, las personas que pueden reaccionar de manera rápida y con reflexión, bueno, eso les permite fracasar de manera positiva. Ellos responden ante lo que no estuvo bien de manera positiva. Y yo diría que es bastante similar a lo que Ryan mencionaba acerca de las bromas de Kiss Rock, Chris Rock. eso no funciona bueno no uno no lo siente de la misma manera cuando hablamos de estar perdiendo nuestro dinero ¿no? muchas gracias Joan algunas otras cosas sobre las que he estado pensando mientras hablamos acerca del fracaso positivo y uno de los ejemplos que me gusta es el que tiene que ver con el fracaso de Newton con Apple ellos mataron un, proce un proyecto en el 97 porque no estaba funcionando. Y eso es interesante porque después de esta situación, lo que vimos fue el desarrollo del iPhone, el iPad. ¿Qué hacemos tras el fracaso? Es parte importante de lo que uno puede hacer para superarlo. Esto nos ha generado algunas preguntas que nos han presentado los miembros de la audiencia. Joan, ¿podrías darnos un ejemplo? Voy a darles un ejemplo rápido. Yo trabajé con una empresa de investigación de mercado que había encontrado, vendido una manera de analizar datos con una, para una empresa de cosméticos. Ellos, luego de este análisis de los datos, tenían una venta focalizada de los cosméticos. Dijeron, bueno, este es un contrato tan rentable. Vamos a vendérselo a las distintas empresas de cosméticos. Y ellos crearon una infraestructura para hacer este muestreo focalizado. Les llevó unos seis meses bastante de su capital disponible. El problema fue que no podían encontrar a ninguna otra empresa que quisiera comprar este servicio. La situación era bastante sombría, pero ellos se recuperaron de manera muy buena. Creo que tuvieron una reacción muy buena ante este fracaso. A medida que hablaban con los clientes que no les compraban este producto, empezaron a escuchar con atención a por qué no querían comprarlo. A ellos le, no, no era que no les interesaba eh, tener estos datos micro, no, ellos querían tenerlo, pero utilizando otras herramientas de manera tal que lo que hicieron fue cambiar el producto que habían desarrollado para que fuera utilizable. Durante un par de trimestres tuvieron dificultades. Fue un ejercicio de aprendizaje. Uno no simplemente puede crear un producto sin tener información acerca de. ¿Qué es lo que uno puede vender? Y esto es similar al ejemplo de Apple, si bien esta fue un, este fue un revés más barato. Y un revés barato es un buen revés. ¿Podría pensar en un ejemplo bastante conocido? Hubo un par de jóvenes que tuvieron una idea. Ellos quisieron empezar con un sitio de citas donde las personas pudieran subir sus videos. La idea era subir el video de uno hablando o bailando. Otras personas podrían votar acerca de cuán atractivo uno era. Empezaron la empresa, pero nadie estaba interesado en este componente de las citas. Nadie subía los videos. Pero las personas estuvieron interesadísimas en tener la posibilidad de subir y compartir videos. La empresa entonces cambió de enfoque y se convirtió en YouTube. El resto es historia. Ese es un ejemplo excelente de cómo cada una de estas empresas emergentes se están cambiando permanentemente a lo largo del camino. Uno se equivoca, pero eso no significa que la empresa en su totalidad sea un fracaso. Uno tiene que cambiar de enfoque y seguir trabajando sobre sus fortalezas. Leti, ¿podrías compartir algún ejemplo con nosotros? Estaba pensando en un ejemplo reciente. Este es un emprendedor mexicano que empezó con su trabajo en una revista de videojuegos. Él decidió abandonar ese cargo para tener su propia empresa. Él no estaba seguro acerca de qué hacer, pero sabía que tenía muy buenos contactos en la industria de los videojuegos. Él empezó a hablar con sus contactos. ¿Alguien le pidió que organizara un evento enorme sobre los videojuegos en México? Y él empezó organizando todo, inclusive llevó a México a los compositores de la música de muchos videojuegos muy conocidos. Cuando él estuvo por comprar los vuelos para los oradores y los músicos, los contactos que, que le habían encargado el proyecto, desaparecieron. Él no tenía manera de pagar esto. Y finalmente, él decidió seguir trabajando en el proyecto, mantener algunos de los auspiciantes. Y lo que decidió hacer fue simplemente organizar un concierto de música de videojuegos. Él perdió muchísimo dinero. Lo interesante es que finalmente él decidió recuperarse de este gran revés, recuperar la confianza de sus patrocinadores y decidió hacerlo nuevamente, pero ahora tiene una idea muy clara. Él tiene una agencia que trabaja con los videojuegos en México. La mayoría de los emprendedores, aquellos que se concentran en la industria de la tecnología, deciden seguir intentándolo tras los reveses. Hace un par de meses presentamos investigación sobre las principales causas de los fracasos en las empresas emergentes de tecnología en México. Solo el 50% de los emprendedores que fracasan deciden no volver a hacerlo nunca jamás. La mayoría de ellos presentan mucha resiliencia. Veamos si tenemos ahora preguntas de la audiencia del Mundial. El punto, la embajada de Estados Unidos en Senegal, Dakar, es que planificar es esa es la manera de evitar el fracaso. ¿Qué les parece a ustedes? Si es la forma de evitar el fracaso, no. Porque toda la metodología del de el comienzo con pocas cosas, es que uno se va a equivocar. El mundo es un sitio muy complicado. Uno piensa cuál es el mejor producto, dónde está la oportunidad, pero se desconoce realmente hasta hacer algo, hasta ponerlo a la luz del público y a tener retroalimentación. Por supuesto, es necesario planificar un poco, pero las empresas que ganan en esta, y las industrias que se cambian rápidamente son los que pueden sacar algo rápidamente, Aceptar la retroalimentación y así poder mejorar. Gracias, Ryan. Joan, ¿tú quieres añadir algo? Yo creo que se puede evitar el fracaso espectacular, quizás. Pero no se puede evitar el fracaso. Realmente, lo, lo ha dicho todo Ryan, la, el mundo es complicado. Y uno puede tratar de reaccionar. Pero no se puede evitar el fracaso. Desafortunadamente, porque yo sería una persona mucho más rica si se pudiese evitar el fracaso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y no se trata de no tener un fracaso, sino de minimizar el riesgo, quizás. Y al pensar en esto, una de las maneras que podemos asumir y es uno que yo uso. Es el proceso de descubrimiento del cliente. Eso minimiza hasta cierto punto el riesgo, ya que me permite hablar de lo que quiero hacer y de lo que quiero comercializar y ver qué es lo que interesa más. Y hay personas que son más inteligentes que yo especialmente entre la clientela. Y eso es lo que me permite distinguir entre el conocer y el no conocer. Y es una herramienta muy útil. Tenemos aquí otra pregunta de Kampala Uganda que pregunta, ¿cómo inspiran a los empleados en los tiempos difíciles? ¿Qué opiniones tienen ustedes acerca de los empleados, Leticia? Eso es muy difícil. Y en el Instituto del Fracaso, ahora estamos desarrollando algo para medir la cultura acerca del fracaso en distintos negocios. Y hemos visto que hay una correlación entre la cultura del fracaso y la motivación de los empleados. Si hay una falta de una buena cultura de aceptar que el fracaso es parte del proceso, mantener al equipo motivado en las épocas difíciles es duro. Y es importante seguir con la motivación y promover al equipo que acepte que fracasos han de suceder. Como Joan dijo, es difícil evitar los fracasos, pero se puede minimizar el riesgo. Es importante, entonces, tener una cultura de aceptar de que el fracaso puede suceder y de que hay que compartirlo, porque es una, un acto de generosidad. Cuando uno comparte con el equipo los puntos de fracaso, es una generosidad porque permite que otros no cometan los mismos errores. Estoy de acuerdo. Es importante presentar, preparar a las personas al inicio, que acepten que no todo es perfecto. Y es muy importante no echar culpa a nadie, sino más bien analizar qué es lo que sucedió, entender la causa real de cuál decisión se tomó que fuese errada. porque Primero, es bueno para la moral saber exactamente qué es lo que sucedió, pero también es extremadamente útil para uno mismo o para el equipo de expertos. Porque si saben qué fue lo que falló, se puede evitar que recurra. ¿Algún pensamiento, Ryan? Sí, alguna apoyo las ideas que ya se han manifestado. Lo importante aquí es tener una organización donde se entienda que el fracaso es parte del proceso. Hacer algo es un reto y uno puede fracasar y hay que tener una cultura en la organización de que esto es aceptado, de que se pone en plena visibilidad, no se quieren ocultar los errores, los fracasos. Muy por el contrario, hay que mencionarlos, hablarlos, mismo ponerlos en una cartelera para que todo todo el mundo entienda que esto es lo que sucede a lo largo del tiempo. Lo que No estamos celebrando el fracaso, sino que se está reconociendo el fracaso. Es una experiencia de aprendizaje. No queremos celebrar el fracaso. No es algo que merezca ser eh, celebrado. Simplemente queremos aceptarlo y seguir adelante. Gracias, Joan. Ibrahim de Egipto pregunta, ¿cuáles son las maneras de, de promover una cultura de riesgo y aceptar el fracaso como un componente del éxito? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Leti, yo creo que un primer paso muy útil es identificar cuál es el tipo de proceso en que sucedió el error, el fracaso. A mí me gusta pensar en dos procesos. Primero, los procesos que son innovativos y los segundos son en la etapa de ejecu ejecución. Cuando se está en el proceso de innovación es un nuevo proceso y en ejecución es donde existen ya los manuales y se supone que no hemos de cometer más errores. Si el error sucede en un proceso que está en el modo de innovación, es importante reconocer el error y compartirlo. Yo considero que es importante no celebrar el fracaso, sino simplemente compartirlo con el equipo. Cuando el proceso o el error ha sucedido en el modo de ejecución, es importante profundizar y descubrir qué sucedió. Pues para evitar que se vuelva a cometer este error, vamos a tener que cambiar los manuales. Y eso es un cambio distinto y un proceso distinto para poder así aprender del fracaso. y la, el otro componente de la ecuación, cuando usted dice que el fracaso puede ser en innovación o en ejecución, ¿existe alguna posibilidad de minimizar los recursos destinados o el tiempo destinado pa, para un proceso específico? Quizás exista una manera de fracasar más económicamente o más rápidamente. Bueno, eso es una idea central en un eh, inicio austero. Se pueden invertir millones de dólares en los años siguientes para llegar así al producto perfecto. Y uno lo, pone, lo comercializa y no funciona. Es mejor entonces crear el producto mínimo con los menores beneficios y los, las menores virtudes para ponerlo a la venta y ver qué es lo que tiene éxito y qué es lo que no tiene éxito para así tener una segunda manifestación más eh, exitosa. Sí, pero lo que dijo Leticia es eh, real. Ella ha hablado de los fracasos en la etapa de innovación y los fracasos en la etapa del proceso. Yo estoy en el directorio de una empresa y por primera vez en seis o siete trimestres no alcanzamos los objetivos en este trimestre y fue un problema serio. Una de las cosas que hizo la dirección de ventas es tratar de ver cuándo deberíamos habernos dado cuenta que estábamos en un problema. Y pensamos que al inicio del trimestre lo hubiéramos podido vislumbrar en vez de esperar hacia el final del trimestre, porque cosas estaban en proceso. Sabíamos que teníamos necesidad de tener una cierta cantidad de clientes en cada una de las etapas del proceso. Y al inicio del trimestre, realmente no teníamos esas cifras, esos números en el proceso de la venta. Y eso lo podríamos haber descubierto al inicio y lo podríamos haber resuelto, quizás. Entonces, este era un fracaso de proceso. Y también de ejecución. Quizás era necesario cambiar de personal, de empleados. Y esto es muy distinto que cuando uno tiene la idea errada de cómo funciona el mundo o cómo funciona el producto. En este caso, era una falla humana, era el personal que no resultaba ser efectiva y había que cambiar de personal y no de producto en este caso, en esta instancia. Tenemos un grupo en una embajada en Mannheim que pregunta, ¿existe correlación entre la edad del empresario y la probabilidad del fracaso? Ryan. ¿No, ¿Alguna idea acerca de la edad? Esa es una pregunta muy interesante. Pienso que tiene más bien que ver con experiencia más que edad. No conozco de ningún estudio específico que se refiera a la correlación precisamente, pero me he encontrado con empresarios tremendamente jóvenes. Cuando yo estaba en Stanford, en el Valle de Silicona, ya me encontré con estudiantes que habían creado 13 empresas que habían fracasado. Y esto lo habían hecho antes de llegar a la universidad. Y después, por otra parte, hay personas de 60 años que nunca intentaron nada. Entonces, realmente depende de cuántas veces uno intenta y aprende de estas caídas. Y uno entiende que es algo que puede suceder a cualquier edad. Pen con más edad, obviamente, se tienen más fracasos. Es así de matemáticamente sencillo. Las cosas no siempre resultan. Pero no creo que eso se correlacione con la habilidad de uno de tener una empresa nueva exitosa. Quizás tenga que ver con la resiliencia. Vi una gráfica el otro día mostrando, las edades diferentes de distintos empresarios y cuando iniciaron sus proyectos y al Ver eso, pensé que casi todos los empresarios quizás tendrían 20 o 30 años. Pero de repente uno ve ejemplos como Sam Walton, el, el dueño de Starbucks. Y se ve que personas de 40 o 50 años están haciendo estas aventuras y lo están haciendo bien. Entonces, me parece que no es tanto una cuestión de edad, pero también tiene mucho que ver con suerte y otros aspectos. Sí. Y nosotros invertimos también en mujeres empresarias. Y las mujeres generalmente tienen más edad cuando empiezan con su nueva empresa. ¿Con eso tienen más o menos probabilidades de fracaso? Yo pienso que no. Y, entonces, ¿tiene que ver con la edad? ¿Por qué empezaron tarde? Y, bueno, porque primero tenían que criar sus hijos antes de que pudiesen aceptar riesgos. Hemos tenido esa misma pregunta en el Instituto del Fracaso para saber si había correlación con edad o con género, por ejemplo, y también región geográfica. Estamos desarrollando un proyecto que es el indicio de fracaso mundial que analiza la información que recolectamos del mundo entero. Hay más de 60 países reflejados. Lo interesante es que no hemos encontrado ninguna correlación con la edad, entre fracaso y edad, sino que tiene que más más que ver con experiencia y número de fracasos. También hemos visto que los negocios creados y dirigidos por mujeres fracasan menos y por distintos motivos. El año que viene tendremos más información. Tenemos un experimento en curso ahora para tener más claridad acerca del tema y el papel que juega el género en el fracaso de un emprendimiento. Y en cuanto a regiones diferentes, en el estudio que están realizando, ¿hay diferencia, por ejemplo, entre continentes o culturas? Hay diferencias principalmente basadas en cultura. Por ejemplo, hemos visto que probablemente una de las áreas donde era más difícil lanzar en general el Instituto del Fracaso era Asia, específicamente en Japón. Para darles un ejemplo del por qué, los Estados Unidos tienen una cultura que se basa más en éxito, mientras que en Japón es para evitar el fracaso y su rendición de cuentas. Y por eso es difícil encontrar un equipo trabajando en Japón, y más difícil aún al inicio encontrar personas dispuestas a compartir sus historias de fracaso empresarial. Pero lo estamos haciendo y está funcionando. Pero, por supuesto, la cultura, Realmente establece una diferencia muy enorme en la de aceptación de fracaso. Tenemos una pregunta de Nigeria. Los que fracasan en forma positiva, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué comparte? En su estudio, Leticia, ¿tienen algo que han visto? ¿Hay alguna característica específica? La principal característica tal vez sea que son resilientes y tienen una red de personas que pueden acompañarlos en este proceso de luto por el fracaso. Esa puede que sea una de las características principales en la recuperación del fracaso. Gracias, Leti. Nuestra próxima pregunta del grupo Red de Jóvenes de Reforma en Nigeria. Si el negocio es un fracaso total y no tiene nada, ¿Debe volver a intentarlo el emprendedor o volver a empezar de cero? Creo que es una pregunta excelente. Bueno, dependerá de por qué fracasó. Supongamos que uno tiene una idea, recauda algo de dinero para ponerla en práctica, pero uno no pudo completar el proyecto tecnico, tecnológico rápidamente y se queda sin dinero. Yo volvería a eso si todavía sé que tengo potencial de venderlo a clientes. Porque allí mi fracaso no fue que yo no haya tenido una buena idea, sino que no pude ejecutarla con suficiente rapidez. Tal vez no haya tenido dinero suficiente, no haya identificado el talento de programación adecuado o algo por el estilo. Si yo tengo un fracaso porque no pude vender el producto, hice mucho trabajo para venderlo, pero no pude encontrar a nadie que lo quiera, yo borraría de la pizarra ese proyecto y empezaría con otra cosa. Uno no puede crear clientes de la nada. Tiene que ser algo que la gente desee comprar. Debe haber un motivo para que las personas quieran darnos dinero a cambio de algo. Si uno tiene eso, Tal vez uno pueda volver y tratar una vez tratar otra vez. Pero si no lo tenemos, tal vez tengamos que dejar esta en el bagaje de la experiencia y pasar a otra cosa. Ryan, ¿qué piensas? Tal vez ni siquiera volver a probar otra cosa y tratar de conseguir en lugar de ello un nuevo trabajo. A mí me gusta la respuesta de Joan. Depende mucho de cómo uno haya fracasado. A veces la idea es mala. Muchas veces nuestras ideas no son tan fantásticas como creíamos y no funcionan como pensamos que lo haríamos. Tenemos que dejarlas y pasar otra cosa y esperemos que aprendamos algo al respecto durante este proceso. Podemos decir, bueno, mi idea no funcionó por esto, pero la próxima vez voy a trabajar de la siguiente manera. Uno podría tener un trabajo cómodo por un tiempo, volver a empezar. Pero creo que es un proceso normal de la vida. Siempre estamos poniendo cosas a prueba, experimentando. Hay cosas que funcionan, otras que no. Pero uno tiene que seguir viviendo y pensar, pasar a lo próximo. Gracias, Ryan. Uno de los grupos en Mali nos pregunta, ¿cómo recuperarnos tras el primer revés, especialmente si uno nunca se había enfrentado al fracaso. Leti, creo que esta pregunta es ideal para ti. Creo que una de las primeras cosas es reconocer cuáles son las etapas de la pérdida y el luto. Uno tiene este, esta etapa donde uno va a estar en aislamiento, uno va a estar enojado, uno va a estar triste y deprimido, pero finalmente lo vamos a aceptar. Cuando las personas están atravesando este luto, no simplemente atraviesan las distintas etapas en el mismo orden y tal vez no experimenten todas las etapas. Estas distintas etapas del luto son universales y son experimentadas por todo tipo de personas en todas partes del mundo. Debemos reconocer que vamos a sufrir por un tiempo y tenemos que saber que aprender y fracasar no es lo mismo. Para aprender del fracaso, uno tiene que atravesar por las distintas etapas del luto y después ver qué cosas no queremos repetir en el futuro. Además, uno puede estar complacido de no haber tenido un fracaso hasta ese momento en respuesta a la pregunta, ¿no? No he conocido a nadie que no tenga ningún fracaso. Pablo de Buenos Aires, Argentina, nos pregunta, ¿pueden compartir algún consejo acerca de cómo evitar frustrarnos cuando nos enfrentamos a los reveses varias veces? No, uno tiene que sentir la frustración cuando fracasa varias veces. Nosotros ayer hablamos de esto un poco en mi trabajo anterior cuando yo era corredora en un banco de inversión. Y desde entonces pasé a trabajar tiempo completo para invertir en empresas emergentes. Yo tengo un cuaderno donde escribo cada error y analizo por qué lo cometí. Voy a cometer errores. Quiero cometer distintos errores. No quiero volver a repetir el mismo error. Si uno está repitiendo el mismo error, tiene que sentir frustración. Porque eso significa que uno no ha aprendido el revés anterior al que se enfrentó. No creo que uno deba evitar la frustración. Uno tiene que sentirse frustrado. Sí, uno tiene derecho a estar frustrado, además. El grupo en el consulado en Jerusalén pregunta, ¿cómo obtener retroalimentación de otros ante el fracaso, manteniendo la confianza en su idea y proyecto al mismo tiempo? Leticia habló de esto. Yo soy inversionista, y hay un modo en el que uno puede perder mi dinero, pero puede volver a querer trabajar conmigo. Y hay una manera en que si usted pierde mi dinero, no querrá siquiera cruzarse conmigo en la calle. Esa es la diferencia entre un fracaso positivo y un fracaso desprolijo. Un fracaso bueno es aquel donde yo sé y los otros inversionistas también supieron todo el tiempo lo que estaba ocurriendo. Usted no se mantuvo callado, usted no siguió, dándose la cabeza contra la pared o perdiendo mi dinero con una idea que no funcionaba. Usted trató de repararlo, trató de arreglarlo y no funcionó. Puede que yo vuelva a invertir en esa persona, pero si alguien se mantiene en silencio, no intenta cambiar el curso de la situación, bueno, van a perder mi confianza. Lo mejor que uno puede hacer para mantener la confianza, de los inversionistas, los empleados y quienes los respaldan cuando las cosas no funcionan. Es abrir el kimono y dejar que ellos vean qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas y qué está haciendo uno para tratar de repararlas. Es cuando uno se encierra que uno perderá la confianza. Ryan, en tu experiencia, ayer hablábamos de la comunicación. ¿Qué otros interesados? tienen que tener participación en este proceso de comunicación acerca del proceso de fracaso. Bueno, todos los interesados. Creo que Joan tuvo una respuesta muy buena. El elemento clave es que uno no esconde, uno no se esconde con vergüenza. Uno no trata de ignorar lo que está ocurriendo. Sino que uno debe ser honesto con todas las personas con las que está trabajando y que van a sufrir las ramificaciones de lo que está ocurriendo. Todos. Esto incluye a personas con quienes uno tiene una conexión profesional, proveedores, empleados, inversionistas, red social, familia, amigos. Ellos deben entender lo que está ocurriendo. Hay que ser franco e inteligente acerca de lo que está ocurriendo en lugar de esconderse. Leti, sobre esto y acerca de hablar con los interesados, ¿hay un momento para decir a todas estas personas que uno está fracasando? Probablemente antes de fracasar. A decir verdad, uno no está buscando la opinión ni el consejo de los principales interesados. Uno tiene, cuando las cosas están saliendo mal, no. Uno tiene que hacerlo todo el tiempo. Inclusive cuando las cosas están saliendo bien desde nuestra perspectiva, porque muchas veces uno no es objetivo sobre su propio emprendimiento. Cuando uno crea una nueva empresa, es como tener un hijo. Es como tu bebé. Y uno no es objetivo. Uno cree que va a ser el más rápido, el más inteligente. Y la verdad es que las cosas no siempre son del modo en que uno las ve. Por eso es tan importante. Cada dos o tres meses, tal vez, tener reuniones con los principales, interesados e inversionistas para hablar acerca de cómo va marchando el negocio, qué estamos haciendo, qué cosas están funcionando muy bien y qué cosas no están funcionando bien. Debemos ser transparentes en todo momento. Ese es el mejor consejo. Joan, aquí el grupo. en. University en Ankara, en Turquía, nos pregunta cómo es la mejor manera para detener un fracaso de bajo costo. Bueno, ese es uno de los títulos de uno de los libros de Ryan. Creo que si vamos a fracasar, tenemos que fracasar rápidamente y con bajo costo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no planificaría con tanta antelación. Yo tendría una visión, pero seguiría verificándola a medida que avanzamos en esa dirección. Porque no va a ser un movimiento directo en línea recta. Vamos a ir moviéndonos. Yo haría testeos, volvería a mis clientes potenciales cada vez que tengo la incorporación de una nueva característica. Daría pasos pequeños y seguiría verificando. Pero hay cosas sobre las que uno tiene que gastar dinero para obtener respuestas y tal vez uno pierde ese dinero. Pero debemos ser sensatos. Hay que dar pasos pequeños, no pasos grandes. ¿Hay algún consejo o sugerencia para los lo, lo, a, aquellos emprendimientos a los que uno están financiando? Bueno, la manera de hacerlo con bajo costo, Consiste en tener una hoja de ruta exacta de cómo uno va a llegar del punto A al punto B. Hay muchos pasos pequeños entre esos dos puntos y tenemos que ir analizando cada uno de los pasos. Tal vez uno lo haga así, de todos modos no llegue a donde quería, pero al menos uno tendrá la posibilidad a lo largo del camino de hacer ajustes. Uno gasta dinero y a veces lo pierde. Lo que uno no quiere hacer es gastar ese dinero de manera insensata. Ryan, creo que sos la persona perfecta para esa pregunta. Me encanta la respuesta de Joanne. Si pensamos en las investigaciones sobre los emprendedores exitosos, yo diría que hay un estereotipo de que los emprendedores asumen grandes riesgos, que tienen ideas, que van a hipotecar su casa, van a poner todo en eso para que esa idea surja. Pero no, lo que dicen las investigaciones es que los emprendedores tienen aversión al riesgo. Ellos encuentran la manera de poner a prueba sus ideas con el menor costo. Ellos no dicen, bueno, voy a dejar mi trabajo y dedicar todo mi dinero en esta idea. No. Ellos dicen, voy a dedicar los dos próximos fines de semana para tratar de ver si encuentro potenciales inversionistas para esta idea. Ellos encuentran un paso inmediato sobre el que pueden recibir retroalimentación. Algo que uno puede hacer para tener fracasos positivos es ver de qué manera adoptar acciones con la menor cantidad de costo y de inversión y de la manera más rápida poner a prueba las ideas. Esta idea de dar estos pasitos y poner a prueba las ideas tan rápido como sea posible, sí. Todo el tiempo. La Semana del Emprendimiento Mundial en Kosovo nos pregunta, ¿cómo evitar el fracaso en una compañía que está aumentando de escala muy rápidamente? Bueno, esta es una situación distinta. Hay una diferencia entre una empresa emergente donde uno tiende a tener ideas y errores sobre las ideas. Cuando estamos en una empresa que está aumentando de escala rápidamente, uno ya sabe que tiene un producto que alguien desea comprar, porque hay mucha gente que está expresando ese interés. La manera en que uno tiende a tener programas en ese caso problemas, perdón, en esa situación es ver, bueno, vamos a poder entregar el producto con la suficiente velocidad, podremos ofrecer Servicios, mantenimiento a estos productos, ¿podremos satisfacer las, las solicitudes de que se agreguen características al producto? Esto tiene que ver con el proceso. El proceso implica otro conjunto de aptitudes. En este momento en la empresa, uno tiene que asegurarse de contar con personas en quien uno pueda delegar y que hagan un seguimiento del proceso y se aseguren de que el proceso funcione. Esto es un poco diferente. Tenemos que tener éxito con los clientes para hacer este aumento de escala. Tenemos que ver de qué manera el cliente está usando el producto, lo están incorporando. Cuando uno está aumentando la escala necesita más personal, uno tiene más problemas en cuanto a gestión del personal. No es lo mismo que tener tres personas, tres mujeres alrededor de la mesa eh, tirando ideas. Tenemos que incorporar otras aptitudes aquí. Leti, tus comentarios sobre esta pregunta. Uh. Entiendo bien esa pregunta porque nos hemos encontrado en ese mismo punto con más de 60 países, enfrentamos rápidamente este problema de ampliación o escalamiento. Hay que entender el proceso a fondo. Y tenemos que crear muchos manuales, muchas guías, y pensar de estos manuales de procedimientos como que fuesen un emprendimiento nuevo. Hay que ensayar el manual, cambiar aquello que no funciona. Siempre hay que recordar a medida que se está expandiendo, tener este concepto de prototipo prueba piloto, prototipo prueba piloto constantemente. Gracias, Leti. Tenemos un grupo en la embajada de Burundi y otros, otras personas preguntan, ¿cuáles son los errores más frecuentes que puede evitar un empresario? Supongo que esto tiene mucho que ver con la lista que uno prepara y algo que se quiere ver antes de iniciar el emprendimiento. ¿Existe algún uh, consejo, Ryan, que quieras compartir con nosotros? Creo que el mejor consejo se remite a lo que dije hace un momento. No hay que sobrepreparar ni sobreinvertir antes de buscar retroalimentación. Hay personas que piensan que tienen una excelente idea, gastan mucho dinero, mucho tiempo desarrollándolo y luego salen al mercado y se dan cuenta de que estaban errados. Hubo un supuesto fundamental que realmente no resultó ser verídico para lo que queríamos. Y después de haber dedicado un año, o dos años a este, esta idea, uno se encuentra en un grave problema. Es una idea, entonces, central. Hay que realmente poner esta idea, exponerlo al mundo real y tener retroalimentación. Creo que hay una cita de uno de los cofundadores de LinkedIn que dice, si uno no tiene, un sesgo durante el primer, la primera versión. Entonces, es que lo está poniendo a la luz demasiado tarde. En la primera fase del proyecto se van a ver muchos más fracasos que lo que uno realmente quisiera ver, pero es importante. Hay un grupo en Liberia que dice, cuando sucede un fracaso, ¿cuáles son las áreas que hay que evaluar antes de volver a iniciar la idea o dar a luz otra idea. Leti, ¿tú quieres contestar esta pregunta? Creo que el aspecto financiero de la empresa es tan importante esto sucede mucho cuando hablo con empresarios sociales, por ejemplo, o emprendedores que se sienten apasionados por la misión de su negocio. Y es entonces fácil olvidarse la importancia de tener un contador, de aprender las, los aspectos básicos financieros si uno no tiene esa experiencia. Hemos descubierto de que una de las causas principales del fracaso entre en todo tipo de empresa es la falta de preparación financiera y de negocios, especialmente todos los aspectos que tienen que ver con el aspecto financiero. Gracias, Leti. Sí, lo que ha dicho es muy acertado. Cuando yo veo 30 o 40 empresarios por mes, Y si un fundador o cofundador no puede hablar de manera inteligente acerca del dinero y el aspecto financiero de su empresa, entonces yo no invertiría en esa persona. Lo importante de las nuevas empresas es de que hay un cierto monto de dinero. De, dinero propio o de algún inversionista para llegar a un sitio. Y ese sitio puede ser ya sea donde uno ya tiene un beneficio o que uno puede conseguir más dinero o tiene más dinero que pueda invertir porque se da cuenta de que tiene algo que tiene con valor. El momento es ahora y en cada paso hay que saber cómo se va a llegar al paso siguiente. Y una pregunta es, ¿por cuánto dinero cuánto tiempo va a durar el dinero? Entonces, es importante, y especialmente cuando es mi dinero como inversionista, yo quiero estar segura de que las personas saben bien manejar ese dinero. Y es posible crear un equipo con estas aptitudes que uno, quizás, como fundador, no tiene, y entonces así cubrir todos los huecos. No necesariamente tienen que incorporar personas en el equipo. Cuando yo estoy pensando en hacer una inversión, lo que uno buscamos en Golden Seeds es quiénes son los miembros del equipo fundador, cuáles son los individuos que se pueden atraer. Uno debe tener algún tipo de magnetismo para que puedan pensar en la idea. Y cuáles son los consejeros en los cuales depende uno. Uno va quizás para tener un, un consejo, financiero, quiénes son los directores, quién está en la junta, quiénes son los que van a decir públicamente, estoy afiliado con esta empresa. Y yo no simplemente veo sus nombres en una hoja de papel, sino que los llamo. Yo quiero saber de que se han unido porque les gusta la idea de este empresario y no porque es un pariente. Entonces, la calidad de esos individuos, los consejos que ellos pueden aportar, no necesariamente tienen que abandonar su propio trabajo para trabajar para la nueva empresa tiempo pleno pero yo quiero sentirme satisfecha del que el empresario puede atraer ese talento que tienen ese je ne sais pas quoi, que atrae a otras personas para que lo puedan apoyar. René de Camerún pregunta, ¿es más probable de que los startups fracasan en países en desarrollo en vez de países desarrollados? ¿Ustedes podrían contestar esta pregunta en base a la investigación que han hecho, Leti? Sí, es cierto. La tasa de fracaso en los países en desarrollo es superior, es mayor. No sé si hay algo que yo pueda añadir a esto. Esto tiene que ver con muchos elementos, además de la preparación empresarial, la política, las condiciones externas que tienen un impacto en el negocio. La respuesta es sí. La tasa de fracasos en países en desarrollo es superior. Quizás debido al ecosistema, quizás porque no tienen a todos los jugadores que un empresario necesita para crear una nueva empresa. Hay muchos factores internos y tienen un impacto mayor que los uh, elementos externos. Por supuesto, el sistema, ecosistema, el entorno social, la situación del país tienen un impacto, pero no es el único motivo. Son muchos los factores que lo afectan. El grupo en la Embajada de Entacar Senegal pregunta, ¿cómo debe uno, eh, responder a fracasos cuando hay un faltante financiero. ¿Hay alguien en el panel que quisiera contestar esta pregunta? Es una pregunta difícil, dice Joan. Ryan dice, es como todo fracaso. Uno quiere ver por qué se ha fracasado, estudiarlo, aprender, ver qué es lo que hay que mejorar. Algunas personas están en una situación difícil. No tienen los recursos para poder dar a luz su idea. Si ese es el fracaso, entonces significa que debe encontrar la manera de obtener recursos. A veces es muy difícil. Pero aún así hay lugar para la mejoría. Es una aptitud adicional que uno tiene que tener. Debo mejorar mi aptitud para encontrar los recursos, para encontrar inversionistas potenciales, y así la próxima vez no voy a fracasar de esta misma manera. Joan dice: uno fracasa simplemente porque es imposible conseguir recolectar fondos. En el 2007-2008 en los Estados Unidos, una gran. Por una gran parte del ecosistema en los Estados Unidos son individuos que tienen dinero y que invierten sus propios fondos en las nuevas empresas. Es un mercado de 25 mil millones de dólares. Pero en el 2007 y 2008, las personas ya no se sentían tan ricas porque había caído el mercado financiero. Y hubo muchos fracasos de, estas, de estos nuevos emprendimientos porque no conseguían los fondos. No es porque había falta de ideas a comparación de años anteriores, sino que era la situación. El capital no siempre fluye hacia donde se necesita. Y en cierta manera, pienso también que los retos financieros que uno se enfrenta como startup, no es quizás la causa de algo, sino la, la consecuencia de otra cosa. Quizás no se tiene el buen modelo de negocios, o quizás está fallando la comunicación del proyecto, o al contar la historia falta algo. Y quizás no es el motivo, quizás está sucediendo alguna otra cosa que no le permite a uno obtener los fondos para el startup. Sí, a veces es la idea misma. Eh, en Bamako Mali preguntan: ¿Cuáles son las causas principales de fracasos? Amén. De lo que ya hemos mencionado, Leti, ¿hay algo más, te parece, que puede ser el motivo de un fracaso? Quiero hablar un poco de las causas principales de fracasos de los startups técnicos. No voy a decir más, más nada ahora, pero vean en línea el. el donde hay una explicación. Pero a veces es falta de preparación empresarial. El segundo motivo tiene que ver con no valorar en manera justa el tiempo y esfuerzo requerido. El tercer factor tiene que ver con habilidades sociales, aptitudes blandas. Eh, y las causas de fracaso cambian y varían según la industria que se está considerando. Hubo un estudio en los Estados Unidos reciente que muestra que más o menos el 35% fracasaron debido a la falta de clientes. Y esto es bastante interesante. Sí, Joan dice falta de producto. Pedro dice, uno trabaja en algo, no fue suficientemente rápido, no lo saca al mercado rápidamente para que algo alguien se preocupe de lo que uno quiere resolver. El segundo problema eran las aptitudes del equipo. Eso era un 20%. Y la tercera causa, que es muy interesante, tiene mucho que ver con las aptitudes empresariales y la forma de pensar de las personas que están iniciando un startup y es la falta de enfoque. Y esto sucede, por lo menos a mí me sucede a veces, dice Pedro. Podemos contestar una pregunta más de la Universidad Tech de Ankara, Turquía. La pregunta es, ¿cómo un empresario qué debe hacer para recuperar la motivación después de haber tenido un fracaso? esto es una buena pregunta para Ryan, me parece. Ryan, creo que un problema principal es qué es lo que se hace antes del fracaso. Y para todos, como seres humanos, es importante que la vida sea feliz, satisfactoria, tener buena familia, vivir de una manera que uno se siente que la vida es buena, que uno está feliz con sí mismo. Y suena quizás como una respuesta un poco extraña, pero si uno está bien sustentado, pensando, sabiendo quién es y cómo es, entonces, cuando tiene un revés, sí, lo va a sentir, va a sentir la pena, pero va a seguir trabajando en forma positiva. Entonces, para resolver el fracaso es vivir de forma sana a lo largo de todo el trabajo. Gracias, Ryan. Tenemos una tradición con estos programas en línea en que les pedimos a cada panelista que, cuál es el punto más importante que surge de la discusión del día. Empiezo contigo, Leti. ¿Qué es lo que tú podrías decir? Yo estaba pensando de dos cosas. Primero, es que un fracaso de bajo costo es un buen fracaso, muy importante. Y segundo, que una vez que uno entiende qué es lo que pasó con el fracaso y cómo hacerlo de otra manera, hay que volver a intentarlo. Si decide no intentar ese proyecto específico nuevamente, esté seguro de que ha determinado en forma honesta de que es algo que no desea ya hacer o eh, algo en que probablemente no tendrá éxito. Y no simplemente renunciar porque que tienen miedo de un segundo fracaso. Traten de aprender e intenten hacerlo nuevamente. Creo que eso es importante. Y traten de tener un fracaso de bajo costo. Ryan, ¿tú qué dirías? Lo que yo pienso de esta discusión es de que el fracaso es parte del proceso de cualquier reto que vale la pena. Poco importa lo que sea que uno desee hacer. Si uno quiere aprender a jugar al ajedrez, quiere aprender otro idioma o quiere iniciar una nueva empresa, tienen que fracasar y fracasar muchas veces antes de ser bueno. Es parte del proceso. Lo importante es no tratar de evitar el fracaso. No preocuparse tanto de que sí o no va a fracasar, pero aprender a fracasar de forma inteligente, a bajo costo y rápidamente para aterrizar en los pies y seguir adelante y en forma positiva. Joan, ¿tú qué dirías? Yo creo que lo más importante es no fracasar por una cuestión tonta y no empezar una empresas si no han leído el LinkedIn Startup. No inicien una empresa si no han visto mi sitio web, el sitio web de Ryan, el tuyo, Pedro, el de Leticia también y tantos otros recursos que existen en línea. El motivo principal por el cual el Instituto de Fracaso ha determinado que hay tantos fracasos es falta de preparación. No estamos en la década de los 70. Hay tanta información que uno puede obtener sentados en la cama con su computadora para ver cómo lanzar un startup. No fracasen porque, por no haber hecho esas cosas obvias. Y recomiendo mucho. El libro de Lean Startup es el libro tan importante y no tengo interés personal, pero existen todos estos libros y estas ideas. Léanlos. Yo creo que existe una gran diferencia entre un fracaso pequeño y un fracaso grande. Hagan sus deberes, su tarea. Es necesario, es importante. Después de un tiempo, uno logra hacerlo bien. Y la segunda idea es que hay que aprender del fracaso. Eso es importante. Hay que pensar en forma positiva. Aprender para que no vuelva a suceder. Desafortunadamente, estamos llegando al final de la sesión de preguntas y respuestas de esa sesión. Gracias por todos los panelistas y los que están escuchándonos hoy. Quiero agradecer también a las personas, los anfitriones de todos los grupos. Tenemos a la embajada. Y consulados norteamericanos en Abuja, Nigeria, Bagdad, Irak, Dakar, Senegal, Guatemala, Jerusalén, Israel, Johannesburgo, Sudáfrica, Koror, Palau, Lazarau, Lesoto, Monrovia, Liberia, Nukchok, Mauritania, Bujumbura, Burundi, Embajada Yowungi, en Camerún, Rosa Parks, la biblioteca en Soweto, Sudáfrica. Agradecemos también a las organizaciones locales que han tenido grupos, incluyendo un centro en Albania, Tecnova en Medellín, Colombia, Inges Egipto en Cairo, la, el centro Gisting en Nairobi, Kenia, un centro en Lebanon, la red de jóvenes de reforma en Monrovia, Liberia, Universidad de Malawi. Politécnico en Blantyre, Utec Ventures Lima, Perú, Lear África en Johannesburgo, Sudáfrica, el Gazala Parque Técnico en Tunisia, el Centro de Innovación en Kampala, Uganda, Tech University, Ankara, Turquía, American Space en San Pedro, Sula, Honduras, y Centro Venezolano en Caracas, Venezuela. Una vez más, gracias. Y, por favor, únanse a nosotros en el programa siguiente de GIST el 13 de diciembre y sean transfórmense en miembros de la comunidad de GIST. Espero que les hayan parecido útiles la conversación de hoy y vean los recursos tradicionales de Siet Haider, que es el representante especial para cuestiones comerciales. Y hasta la próxima vez y les deseo mucha suerte. Hola, soy Ziad Heider y soy el representante especial de asuntos comerciales y... De, y empresariales en el Departamento de Estado. Espero que hayan disfrutado este programa de TechConnect Connect de innovación mundial mediante ciencia y tecnología. Agradezcamos a los panelistas por compartir su conocimiento acerca de cómo aprender de cada experiencia, inclusive el fracaso. Este mensaje es importante mientras celebramos la Semana Mundial del Emprendimiento, la mayor celebración del mundo de los innovadores y creadores de puestos de trabajo que lanzan empresas para dar vida a ideas. Durante esta semana, cada noviembre, esta este evento inspira a personas alrededor del mundo con actividades mundiales, nacionales y locales. Estas actividades que varían de competencias y eventos a la gran escala a reuniones para hacer contactos, conectan a participantes con posibles colaboradores, mentores e incluso inversionistas, generando nuevas y e positivas posibilidades. La ciencia y la tecnología son componentes fundamentales de la innovación, llevan a nuevos productos y empresas que fortalecen el crecimiento económico, crean puestos de trabajo y abordan retos de desarrollo socioeconómico importantes. En adelante, estamos entusiasmadísimos de que India haya acordado ser la próxima anfitriona de la cumbre mundial del emprendimiento en 2017. En esta semana dedicada a los emprendedores, los desafío a usar su creatividad y persistencia para resolver los problemas de su comunidad. Un modo de hacerlo es participar activamente en la comunidad de HIST registrándose en HISTnetwork.org. Allí encontrarán información actualizada sobre los próximos eventos en línea, así como también oportunidades en los distintos países. Gracias nuevamente a nuestro panel de expertos de TechConnect y a ustedes por nosotros hoy para compartir sus experiencias y preguntas. Buena suerte con su travesía del emprendimiento y manténganse en contacto mediante HISTnetwork.org.